Gloria Aguirre, estudiante universitaria. Tengo un objetivo claro en mi vida, crecer profesionalmente y compartir mi fe en Dios, que me ha dado todo para ser feliz. Con su ayuda lo voy a lograr. le bendiga, hermana Gloria Dile bendiga, hermano Álvaro y Cuénteme, ¿cómo van los preparativos para Estamos súper emocionados de poder iniciar ese trabajo evangelístico con todos los universitarios Espero. Dios te bendiga Amén Sin duda alguna, Dios respaldará Gloria, yo las conferencias y de ¡Qué bueno! Gloria, además tenemos tiempo de oración, talleres políticos y mucho más. ¡Claro que sí! Y tú, joven universitario, si quieres conocer más a Dios y ser luz en tu centro de estudios, te invitamos a formar parte de la Federación de Estudiantes Cristianos. Por eso, únete al reto!